Hola chicos, muy buenas noches, quiero contarles algo que me acaba de suceder y es que los de Garena Free Fire me acaban de meter un strike y es que todos sabemos cómo Garena siempre ha intentado desde sus inicios desde que me he convertido para ellos en su enemigo número uno por siempre decir la verdad, por siempre estar al lado de la comunidad por no importarme sus beneficios, sino importarme que el juego esté bien, de que el juego no se arruine, de no importarme nunca tener unas salas privadas, nunca tener cosas exclusivas, ni un servidor avanzado para hacer videos y que mis suscriptores suban más, no me interesó nunca nada de eso, toda la vida siempre me ha interesado estar al lado de la comunidad, toda la vida siempre me ha interesado que el juego esté bien, porque yo amo Free Fire con todo mi corazón he sido uno de los primeros youtubers en subirlo a la plataforma de youtube y me da mucha tristeza de que el juego en este momento por culpa de los de Garena se esté yendo a la mierda no por el tema de los hackers sino que ahora es porque no innovan son muy monótonos con las actualizaciones se preocupan más por los diamantes que por sacar cosas que a la gente le guste y que a la gente le den ganas de jugar Free Fire se ha convertido en un juego muy monótono y eso lo he dicho en mis últimos videos a causa de decirles las verdades en la cara me han metido un strike y se han metido con lo más preciado que yo tengo en mi vida y es mi canal de youtube un canal de que lo llevo desde hace más de tres años y medio día y noche infinidad de trasnochadas, de hecho si ustedes me ven ojeras aquí es porque me trasnocho intentando subir contenido en mi canal, buscando qué subir en mi canal, esforzándome todos los días, de los cuales ya he generado más de 8.600.000 suscriptores que no han sido fáciles y que los he generado con mucho esfuerzo para que ahora los de Garena quieran eliminarme en mi canal y es que este strike es algo muy preocupante, es algo muy delicado porque mi canal no lo, han, no lo han eliminado, mi canal sigue ahí pero al tener un strike ya no se van a recomendar mis videos es una especie de sodubam de la cual afecta mucho el contenido que se genera en mi canal ya que no se va a recomendar y esto me da mucha tristeza e impotencia no poder hacer nada al respecto Esperemos que los de YouTube me colaboren con esto y ustedes, mis seguidores, también me colaboren con esto. Comentando, haciendo spam en las redes sociales de Garena. Esperemos que Influencer...